Buenas, eh, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gabriela Corjova pero todos desde chiquitica siempre me han dicho Gaby excepto mi mamá y mi esposo cuando están bravos conmigo <ríe> pero normalmente todo el mundo me dice Gaby por eso es el nombre del canal, Gaby Corjova eh, soy una cubana viviendo en Ucrania así que estoy bien lejos de mi, de mi país y en el video de hoy, como lo dice el título, vamos a tener un super haul de Aliexpress Si llegaste aquí porque te gustó el título del video A todos nos gusta comprar, Aliexpress es yo creo que es de las mejores opciones que tienen eh, que tenemos en estos momentos con las, las tiendas eh, online Pues si llegaste porque te gustó el título haul de Aliexpress si llegaste porque YouTube te lo puso en las preferencias o si llegaste, como decimos en Cuba, por obra y gracia del Señor, te invito a que te quedes en el canal, que veas hasta el final, que le des un dedito arriba. Si te gustó, al fin y al cabo, es gratis y vas a poner una sonrisa súper grande en mi rostro. Si te gusta pues el proyecto nuevo este que estoy comenzando, bueno, que estamos comenzando, porque espero compartir cada momento con cada uno de ustedes que se sumen al canal. Pues pues nada. dedito arriba. Suscríbete para que te enteres de este y de todos los futuros videos que vamos a tener y ahora sí. Da hay muy mucho. No you need to throw me. <risa> okay. Uh, esta fue una de las cosas que me estuvieron llegando No sé si lo pueden apreciar Es para mi reloj es, Uso un Samsung... Uy, qué, qué difícil uso un Samsung Galaxy Watch Que es este que pueden ver Ah, antes de abrir eh, este se me olvidaba O sea, este es el reloj Y este fue otra de las cosas que me estuvieron llegando de todas formas, siempre van a ver por aquí arriba, no sé si en esta parte o en esta parte de aquí, pues van a estar viendo los eh, links y todo lo demás, y capturas de pantalla de cómo son realmente las cosas como lucían. Pues esto es simplemente para proteger los bordes, del, los bordes del reloj. Entonces, esta es una de las cosas que me estuvo llegando, de AliExpress. Lo otro es esto que como se dan cuenta, muchas de las cosas, algunas las he abierto, otras no porque hubo problemas en la aduana con todo esto del coronavirus, pues algunos paquetes llegaron medio abiertos, otros llegaron rotos, otros llegaron <risa> normales. Todo es a suerte, y ¿verdad? Entonces, si logro sacar esto, que <risa> okay. que no quería salir y salió a la fuerza. Este me encantó, es una manilla para ponérsela al reloj Rose Gold para que me combine con mi anillo de casamiento pero el problema es que si se dan cuenta es más grande, o sea, el reloj es como yo y la manilla vendría siendo mi esposo es muchísimo más grande que el que el reloj. entonces sí, está linda tiene buena calidad viene con eh, estos pines para ponérselo y adecuarlos al, al reloj no sé si lo puedes ver en la cámara para que enfoque bien mi esposo que es el camarógrafo le puedes quitar por ejemplo en mi caso habría que quitarle Habría que quitarle muchísimo en mi, en mi caso. Pero yo soy peso pluma. He sido peso pluma de toda la vida. Entonces, terminamos con esto. Lo vamos a poner en esta parte de aquí. Y lo próximo. Next one. <ríe> ok. Estos son unos herdos. Eh, los ven abiertos porque realmente ya lo, lo estuve utilizando. Son de la tienda Xiaomi dentro de AliExpress. Son originales. Tienen tremendísima calidad. Se oyen súper bien para el precio que tienen. Están geniales. Creo que son uno de los de los eh, de los True, eh, true, true Wireless. Eh, Mejor, eh, mejor calidad precio que existen ahora en el mercado. Y creo que me costaron como 18, 18 dólares, si no me equivoco, están ahora. De todas formas, todos los links de las cosas que están aquí, las van a tener en la cajita de información en la parte de abajo del video. Next one. Este de aquí... Es, un, es el, un micrófono, pero el problema con el micrófono es que mandaron el micrófono, pero sin el adaptador Entonces lo estuvimos probando y de hecho todavía no sabemos si funciona o no porque necesitamos un split Es como un aparatico que va se, lo conectas en el, en el teléfono y luego tiene como dos espigas esta la conectas en la parte que dice que bueno que pone el símbolo del, del micrófono y, y es lo que lo que te va a dar el, el audio luego estuve viendo muy buenas reviews es súper barato son céntimos si ni siquiera llega a un ni siquiera llega a un dólar Y bueno, pues para, para el proyecto este que estamos comenzando hoy Pues nos va a venir genial No solamente para mí, sino también para mi esposo Que tiene un canal de YouTube, de Koryov Blog Pero bueno, ese es más difícil porque ese es el ruso <risa> Y mi ruso es... Y haga parruski ruski chuchu Eso traducido es que hablo ruso... En candela. Ya gavarió para ruso. Ok. Entonces ni siquiera puedo decir bien que hablo ruso, más o menos. Imagínense cómo anda mi, mi ruso. El próximo. Ok. Ah, este fue una... unas carcasas que me enviaron eh, dos. Pues genial, porque... Tenemos mi, mi esposo y yo el mismo tipo de móvil, pero son las carcasas en Aliexpress, hay 500, 500, 500 millones de, de carcasas, protectores de móvil, como les digan en sus países. Y está, está la verdad está muy buena. No tiene ni muñequitos ni nada, porque realmente de esas ya yo, ya yo tenía, solamente quería una que me protegiera el, el teléfono. Entonces, con esta parte de aquí, que le dicen uh, push air, es para si el teléfono se te cae. Normalmente los teléfonos, no sé por qué, siempre se caen así de esquina. Y luego es un momento al que se le ha caído el teléfono, que es lo más parecido a un ataque al corazón. Porque en lo que el teléfono llega al piso, tú te vas sintiendo como... Es horrendo. Entonces... Eh... Funciona genial, te protege el teléfono muchísimo, ahora mismo les voy a estar enseñando cómo se apreciaría, normalmente uso esta, es bien rosada, <ríe> es lo que hay, estoy, así, estoy, así. entonces vendría por aquí y mi teléfono la verdad es que me gusta muchísimo el color que tiene pero el problema es que el Samsung Galaxy A70, lo malo que tiene, es que es muy sucio. Entonces la parte de atrás te deja, se muestran todas las huellas eh, dactilares. Y el teléfono te queda, te queda bonito, te queda sencillo, te queda bien delgadito. A mí me encantan los teléfonos eh, delgados, funciona, funciona súper bien, todo sin problema y... En caso de que se caiga, no hay problema. Ok, el próximo. Okay. Este no me lo tira porque este de hecho ya lo, lo habíamos eh, abierto. Y cuando me llevó estaba súper encantada porque necesitaba un, un cargador para el, para el reloj. Pero el problema con esto es que supuestamente decía que era un, un cargador um, wireless charging for quick Y por esta parte o por esta parte pues tú podías solamente um, conectar O sea, en teoría así debería funcionar Ponías aquí el reloj y te lo cargabas Luego tenías aquí para conectar el teléfono o un speaker, eh, por aquí tiene la, la entrada para cargar la batería. Pero eso es una de las cosas que no me gustó porque fue una total decepción. El cargador después los van a estar viendo, no sé si por aquí o por aquí los voy a estar dejando una imagen. De eh, lo que ponía el anuncio Eran como 30.000 miliamperes Pero no es así De hecho, si carga 10.000 es muchísimo Además de eso Esto de aquí no funciona Próximo mm, Este Ok este son unos, mmm, unos ah, lentes, unos lentes para el teléfono que estuvimos, estuvimos recibiendo de Aliexpress. En teoría es un Mobile Phone Telescope, mmm, para convertir tu teléfono en un telescopio. Viene el lente, el lente grande que viene aquí adentro. Se los voy a estar enseñando ahora, porque no quiero hacer el video súper largo. Entonces, en teoría, este es el... Bueno, en teoría no, realmente viene el, el lente súper grande aquí adentro. Con el clip para engancharlo al teléfono. Y el disparador remoto para iPhones y para eh, Android. Eso, que lo puedes utilizar... Tanto si tienes un teléfono eh, Android como si tienes un teléfono iPhone. Y lo otro que viene en el paquete es... Esto de aquí que voy a... Viene un... Un pequeño... trípode Creo que es como se llama. Un pequeño trípode Viene esto para holder para sostener el teléfono, un palito selfie, y dentro de esta bolsita, lo otro que vienen son los le, el, lentes, creo que el, el gran angular y el, sí, el gran angular y el eh, ojo, ojo de pez, son los otros dos lentes que vienen acompañando... Que viene acompañando el kit, el kit. Déjenme en los comentarios. Si quieren que les haga un video. Donde les enseñemos pues. Si realmente funcionan. Si es bueno comprarlo. Si vale la pena. Y yo les voy a estar respondiendo. Entonces. El próximo. Mm, esto de aquí. No se imaginan. Los sentimientos encontrados que tuve con este. Porque. Cuando lo recibimos nos pusimos súper contentos porque nos habían eh, enviado un, un dron. O sea, esto que está aquí es un... Nos voy a enseñar cómo, cómo es que viene. Es un dron. Supuestamente dice que es 4K. ¿Se imaginan? 4K, la filmación que trae. Ahora, total decepción. Total decepción. Bueno, de hecho, les voy a decir que hace aproximadamente uh, how much time that we received drone? one month, I think. Probablemente más de un mes o un mes que recibimos el dron y todavía no sabemos cómo encenderlo. O sea, no sabemos cómo prenderlo. Que alguien me diga en los comentarios si ha visto este, este modelo de, de drone. Por favor, por favor, que me diga cómo se enciende. No pido ni siquiera que grabe un 4K. Solamente quiero saber cómo se enciende. Porque no hemos logrado encenderlo. No sabemos si funciona, si no funciona. Total decepción. los voy a estar dejando el link en la parte de abajo del video. Si van a esta tienda en AliExpress, no compren el drone. No funciona. Entonces, y este que tenemos por aquí es, um, ah, es un anillo. Un, un anillito. Es saben que en AliExpress, en las tiendas chinas, lo que más hay son eh, imitaciones. Este es imitación a uno de los anillos de la... Los voy a poner aquí para que lo vean mejor. Porque... Imitación a Pandora. Una de las coronas de, de Pandora. Entonces, muy bonito, muy todo. Pero a mí nada más que me queda quedado bien en el dedo gordo. Porque... Peso pluma entera. De la cabeza a los pies. Entonces pero no hay problema probablemente se lo dé a mi sobrina así que entonces por favor otro y oye este de por aquí vamos a ver qué duro que está qué será qué será qué será qué será de mi vida qué será <ríe> Yo canto horrible, horrible. Ni, ni mamá me quiero a cantar, mi esposo tampoco. Ah, unos pejuelos, unas gafas. Mm, bonitas, sencillas, son para el pistureo, no es que te vayan a proteger eh, la vista ni nada por el estilo. Entonces... <risa> parezco la gamita ciega o les gusta o díganme en los comentarios entonces continuamos el próximo mm, este de por aquí es un un cuadro que me estuve pidiendo porque es Totalmente en tonos grises, o sea, en la foto de Aliexpress, que la vamos a estar viendo, no sé si en este, en este lado o en este lado la va a editar mi, mi esposo Salía esta parte de aquí, esta parte de aquí, se veía como que estaba más grande, entonces no era solamente todo... Todo de arena, porque así cuando le ponga el, el marco se va a quedar que no me gusta mucho ahora que lo tengo delante. El material sí está bueno, es como una especie de lienzo. Eso eso sí lo tengo que decir, tiene buenos colores. Eh, en fin, este lo que no me gusta es el diseño, luego te lo pedí. Próximo. Y aquí... Empezamos con algo que a las mujeres nos encanta: los bolsos, las carteras, los zapatos, las ropas. Entonces, esta de aquí, este de aquí fue una total decepción. Total. Esto está, como diría mi hermano, feo con F de foca. O como diría mi hermano más pequeño. Feo con F de látigo, ¡Fuacatá! ¡Qué feo! Así mismo. Está... A mí no me gustó para nada. Pero bueno, si alguna de ustedes les gusta, sin problema. El problema es que ni siquiera tiene buena calidad. O sea, como se dan cuenta, miren esto. Les voy a estar dejando una foto por aquí o... Por aquí. Eh, de la foto. Realmente del artículo. De cómo se veía en, en la imagen, en la tienda. Y luego te aparece esto, o sea, miren por aquí como pueden ver las costuras, que tiene mala calidad, por aquí también lo pueden ver por esta parte de por aquí como si estuviese quemado, como, en fin, esto de por aquí, lo mismo, la calidad da muchísimo que desear. Y para colmo, vino con el asa rota. O sea, el asa vino partida. Eso sí, en AliExpress, cuando te llegan algún tipo de, de objetos rotos, puedes levantar eh, disputa. Próximo. Y estos sí los van a adorar. Sí, ese mismo. Estos sí los van a adorar. Yo los adoré. Miren, esto de. Por aquí Este es una Preciosidad Una preciosidad, está pequeño De hecho, miren esto aquí Mi mano, más o menos De hecho, se lo Pero está precioso Tiene, oigan Tiene muy buena calidad La, La tela es... es gorda Buenísima calidad Tiene mm... A ver si lo pueden ver por aquí. Tiene bolsillos. Tiene un bolsillito en esta parte. En esta parte de aquí. Luego tiene estas dos asas que la puedes poner en forma de mochila. O sea, la puedes poner aquí en forma de mochila. Un asa por aquí y el otro asa por el otro lado. O la puedes poner en forma de cartera. Entonces, este totalmente recomendado. Próximo. Este de aquí también me encantó, es este bolso, lo puedes poner largo o simplemente lo puedes llevar en versión así, pequeñita, viene con este regalito de aquí para ponerlo, luego lo abres, ah, es de los bolsos que a mí me encantan, que se quedan con forma, e incluso aunque esté vacío, en su caso este, o sea, ahora mismo adentro viene muy bien empaquetado, viene con, con las cosas que le pone el vendedor de estas espumas, para que el bolso no pierda la, la forma, tiene, no sé si lo... Si lo pueden ver por aquí, tiene estos bolsillitos de aquí en el interior para que puedan poner lo que sea. Y luego tiene este de aquí que también pueden ponerle cositas. Y ahora la parte que todas las chicas esperaban. La parte de la ropa. Y para esta parte les estaremos mostrando cómo lucen ya los conjuntos en mi Quiero solamente decirles que de todas las ropas yo me pedí la talla más pequeña Si la más pequeña era la S, la S Si la más pequeña era la XS, la XS Porque como ya les dije soy talla pluma Entonces ahora van a estar viendo el clip de cómo luce la ropa Y todos los conjuntos que fui recibiendo de AliExpress No olviden suscribirse, denle un me gusta si realmente les gusta Y todos los links los dejo en la cajita de descripción Paca, paca. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she's luminosa so bright like a star in the skylight She got to the look the good, oh, boy, I need a sopan of my life. Shawty, where you wanna go, go, go, go London, Paris, Tokyo, oh Shawty, we could go Don't need no luggage, nah, nah, nah, nah Don't need no stress, girl, none nah, nah, Just me and your suns are right, songs are right, girl I want nobody but you I want nobody but you